Primero. Ajá. Uh -huh. Cállate, cállate, nenito. Pronto toma tu lechecito Ahorita viene tu papacito para que te lleve a pasear. Son primero. Dice, primero que nargelé que suzubana Uh, no, then... no, ¿Qué te hago? ¿Qué te vas a poner el día de tu santo, el Señor San José?